Miércoles, miércoles de Valersa, nos acompaña eh, Belén Sosa Talima, ella es de SAS Créditos de Valersa, una de las sucursales, por supuesto, de la familia Valerza. ¿Cómo estás, Belén? Buen ¿Cómo estás? Buen día. Hola, Belén, ¿cómo estás? Sí, ¿cómo están? Bien, yo vengo acá a contarles un poco, un poquitito de, de, de, de los temas en sí que, que me competen, SAS Créditos... Uh -huh. Es una empresa que es la parte que da eh, los, los, los préstamos o créditos de Valerza. Entonces yo vengo a contarles un poquito de lo que son los tipos de préstamos que existen. Uh -huh. Porque mucha gente no sabe cómo son los tipos de préstamos o los escucharon nombrar y no saben de qué tratan o qué les pueden pedir claro. o en qué plazos ni nada de eso. <coughs> les voy a contar, por ejemplo, que existen los... Préstamos de tipo hipotecarios. Uh -huh. ¿sí? Sí. Yo, en algún momento, en alguno de los programas, les había comentado que hay una diferencia entre créditos y préstamos. Sí. ¿sí? Uh -huh. sí, sí, si sí. hicieron la tarea, ah. se, deben acordar. <risa> <risa> se deben acordar esa diferencia. Pero bueno, principalmente vamos a hablar ahora en lo que es préstamo. Uh -huh. En los préstamos hipotecarios, que uno deja un inmueble eh, como garantía, hay, hay préstamos con garantía y hay préstamos sin garantía. Dentro de los que están con garantía están los hipotecarios, los prendarios, que dejan uh -huh. un automotor generalmente para, para sacar los, los préstamos. Y eh, hay otro tipo de préstamos con garantía que es por valor. ¿sí? Donde vos dejas eh, un valor, algunos una cuenta en dólares, en algunos bancos los reciben como cuenta en dólares y te dan un, una plata de acuerdo a lo que vos dejas en valor. claro Estos tipos de préstamos... Uno por ahí no sabe o no entiende que la necesidad de sacar un préstamo de, de tipo hipotecario, prendario, eso son justamente específicos. Sí. O sea, eh, el hipotecario es específicamente para un inmueble. Uh -huh. Puede ser un terreno, puede ser una casa, pero es específicamente para la parte de inmuebles. ¿claro? Sí. Entonces, este, el plazo generalmente... Llega a, largo, sí, claro. hasta cinco uh -huh. años y las tasas de eso, al ser un préstamo con garantía, las tasas generalmente son más bajas. Uh -huh. Todo lo que tiene garantía generalmente tiene tasas más bajas uh -huh. en el mercado. Lo mismo que los prendarios. Obviamente hay un tasador de por medio y hay una serie de requisitos que dependiendo de la entidad donde uno lo saque... este. Lo van a pedir, pero seguramente si vos querés sacar el préstamo, te van a pedir que esté a, que esté a tu nombre, va a haber un tasador de por medio que va a decir cuánto vale eso que vos estás dejando en garantía y la empresa te dirá, de acuerdo a cuánto vale, cuánto te puede prestar. Uh -huh. ¿Sí? Bien, sí. Eh, y después están los préstamos no garantizados, que son la mayoría de los préstamos que se, sa que se sacan, que son los préstamos personales. Sí. Y bueno, eh, préstamos a sola firma, que en realidad son lo mismo. La diferencia de hacer la firma y, y los préstamos personales o, o el término en sí es que en los préstamos personales lo que hay en, eh, es una serie de requisitos que pide la entidad donde no se garantiza al 100% el pago del préstamo con nada extra, pero que vos lo vas a poder ir pagando mensualmente, uh -huh. pero te piden, no sé, el recibo de sueldo, todo eso, uh -huh. para asegurarse. Y están los a sola firma que con tu DNI, ya con tu score sacar. crediticio, que en algún momento también les conté, sí. eh, ya ya te, te no dan el préstamo usar. sin pedirte todos esos otros papeles. Uh -huh. ¿sí? y, y en SAS Crédito, <risa> eh, ¿puedo acceder a cualquiera de estos tipos de préstamos? Sí. Exactamente. Nosotros damos cualquiera de esos tipos de préstamos. En general, lo que es préstamos no garantizados... ...todavía no los estamos dando 100% abiertos... ...sino que estamos dándole a los empleados públicos... ...de la provincia de, de Jujuy. Y, y los otros tipos de préstamos con garantía... ...sí estamos, estamos otorgando y estamos abiertos... ...a que, a que claro. puedan consultarnos siempre. ¿Y, ¿Y de cuánto la gente, por ejemplo... ...o cuál es la suma que más pide... ...o hay algún tipo de monto que deben cumplir? Sí, en realidad... No, no tenemos un monto específico. Uh -huh. Depende también para qué necesiten claro. y el tipo de préstamo. Claro, lo va a ser sí. con garantía o no? ¿Y de cuánto va a ser esa garantía? Exacto, sí, sí. Le, en, en algún momento, no sé si lo, lo aclaré, pero eh, esto es fundamental. La gente antes de pedir un préstamo, tiene que saber para qué saca el préstamo. Uh -huh. O sea, eh, nosotros eso siempre lo preguntamos, siempre... Eh, eh, todos los asesores que, que están en, en SAS Crédito o en Valerza, siempre preguntan el por qué o el para qué, porque eh, es fundamental. Entonces ya, ¿sabes? Si te dicen, no, quiero pagar eh, lo que me resta el auto, y, pero ya pensaste en la patente, porque si vos vas a sacar un préstamo para terminar de pagar el pago del auto, y después tenés que sacar otro para la patente, patente saca claro. todo de una sola vez. ¿sí? Entonces Bien. es saber cuál es el objetivo tuyo, de a dónde... Eh, a dónde va apuntado ese dinero que, que vos sacás. Entonces, sí, no, no tenemos un monto específico, pero damos todos los tipos de préstamos, pero depende para qué lo necesiten y lo que nos dejen de garantía, uh -huh. o si no dejan garantía, depende también claro. si están en alguno de los convenios que nosotros trabajamos. Eh, Belén, durante la pandemia hemos conocido, bueno, mucha gente que ha apostado uh -huh. eh, por el comprarse un terreno uh -huh. o arreglar la casa, en este sí. caso el, el crédito hipotecario. Eh... ¿Han sacado muchos créditos, digo, eh, la gente se ha acercado para pedir algún crédito hipotecario y poder comprarse algún terreno? Sí, bastante. O sea, toda la gente siempre quiere, el objetivo en general es comprarse un inmueble, tanto sí. el que no uh -huh. tiene como el que tiene. Obviamente este hay, hay que cumplir con una serie de requisitos para acceder a eso. Claro, no, es un poco más complicado. Claro, es más complicado, sí. los montos son más altos uh -huh. y sí. hay cuotas que no no sé si es que llegan a pagar todas las cuotas, eh, no, no es lo mismo hablar de un préstamo de 100 mil pesos que uno de un millón. Claro. Claro, Entonces claro, el monto de la claro. cuota eh, eh, varía en ese sentido sí. y los sueldos por ahí no están ajustados a esos, a esos precios. Eh, en este caso cuando se trata de un crédito hipotecario, eh, decías hace rato, ¿cuántos años son de para, para poder pagarlo para poder financiarlo? Depende de la, la entidad, mm -hmm. pero sí. en general el plazo promedio es hasta cinco años. Hasta de, cinco años. sí. Después hay algunos que se tienen hasta 10 cuando cobran el sueldo en el mismo banco. Claro. Sí, y sí, y un poco más hay también, por eso te lo he Claro. Sí. Pero en general es 5 años uh -huh. y depende también el valor de, de, del préstamo que sacás y sí. la antigüedad. Hay un montón de cosas que se fijan en las entidades. ¿Qué antigüedad? O sea, si vos cobras el sueldo por ahí, ¿qué antigüedad tenés? Eh, o sea, y, ¿y cuánto te queda de, de vida laboral también, no? Porque uh -huh. también se fija en eso. Entonces, de acuerdo a eso, también es el plazo que te dan. Claro. Exactamente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y la gente puede acercarse a SAS Crédito, consultar, ir con, con su duda y ustedes lo pueden asesorar a ver cuál es la mejor herramienta? Sí, por supuesto. Todos los asesores de SAS créditos están preparados para poder ayudarlos a elegir el mejor préstamo. Uh -huh. Sí, porque por ahí mucha gente tiene ese miedo de dejar en garantía algo. Claro. No sé... Tienen unos dólares, pero no los quieren dejar en garantía. Y en realidad, si vos dejás tus dólares en garantía... Obviamente estamos hablando de personas que, que, que tienen pensado pagar el préstamo, ¿no? Uh -huh. sí. Entonces, vos vas, dejás tu dólar en garantía, tu tasa es más baja, vas a terminar de pagar más rápido y recuperás tus dólares. O sea, en general, este... Eh, no, no tienen que tener miedo a dejar las garantías, claro. siempre y cuando estén. Sí, sí, es una persona que va a cumplir no con los plazos, claro. con Exacto. las cuotas. Van a recuperar, por supuesto, lo que han dejado de, de garantía, o se le saca la prenda, o se le saca la, la hipoteca, Exacto. o se le devuelve el dinero. Exacto. Pero. Siempre van a recuperar lo que han dejado. ¿Dónde queda SAS Crédito? Y eh, hay algún teléfono, ahí vemos en pantalla justo el teléfono, sí. lo estoy viendo. Sí, Necochea 469, local 1, los esperamos ahí, cualquier cosa, el horario es de 8.30, 13 y de 14.17. Bien. Bien, ¿el tema de las consultas es, ¿es gratuito? Sí, totalmente. Uh -huh. Es sin ahí. costo. Eh, por ahí digo, eh, la, la consulta mucha gente que dice, che, ¿qué hago? ¿Saco un crédito? ¿No saco un crédito? Puede acercarse, digo, también hacer la consulta, no hay problema, no es que, que si se acerca a ese crédito tiene que sí o sí ir a sacar, digamos, el, el crédito no, específicamente no. En, el, en el nosotros día. lo asesoramos, le, le, uh -huh. le informamos, lo ayudamos a tomar su decisión. Lo puede tomar en el acto, lo puede tomar claro. de acá a tres días, pero nosotros lo ayudamos no. sin ningún problema. Está bueno. Perfecto, Belén, gracias por acompañarnos, por hacernos perder también un poco el miedo a sacar un crédito sí. que a veces nos cuesta. Decimos, ay, no, y si no llego, bueno, consulten con la gente de SAS Crédito que lo pueden asesorar y muy bien. Y nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima, chicos. Gracias Muchas gracias. Venido,